¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pide un Deseo México. A todos los miembros de la Alianza Latina les envío mi más cordial saludo y felicitación por su undécimo aniversario. Ojalá que los trabajos que tienen ustedes que llevar a cabo en estos días lleven a buen puerto a las mejores prácticas para nuestros enfermos. Permítanme platicarles un poco de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Nosotros somos una sombrilla de atención que reúne a 44 asociaciones nacionales, las cuales, junto con nosotros, estamos trabajando todos los días a favor de encontrar caminos y puentes que lleven nuestras necesidades a encontrar soluciones. El acceso, por supuesto, como ustedes lo entienden, es el principal problema que tenemos que resolver, porque la gran paradoja es que existiendo medicamentos para nuestras enfermedades, los gobiernos de nuestros países no los autoricen. Estamos trabajando en ello, con el Legislativo, con la Academia, con las instituciones de salud, con los grupos de pacientes. A lo largo y ancho de todo México, las asociaciones, que son parte de nosotros, trabajan todos los días y nos envían información de manera periódica que nos permite ir viendo de qué manera las cosas están o no avanzando en sus regiones ese periscopio es muy importante porque podemos identificar de manera clara hacia dónde tenemos que canalizar esfuerzos o en dónde podemos encontrar un momento de reposo. La Federación trabaja de manera conjunta buscando desde México al interior de la República y fuera de México las mejores prácticas que puedan catapultar los mejores resultados para nuestros pacientes. Siendo un tema de vital importancia el de la Unión Latinoamericana, nos sentimos muy halagados de que nos hayan invitado. Por supuesto, esperamos traernos una gran cantidad de conocimientos que enriquezcan nuestro trabajo y nos lo hagan más fácil o, por lo menos, menos complicado. A todos ustedes les deseo que esta semana pueda ser una que esté llena de encuentros que permitan darse la oportunidad de entender que lo que sucede allá también sucede aquí y que lo que quizá ya resolvieron allá puede ser resuelto aquí con la práctica que ustedes llevaron a cabo. Por todo lo anterior, entendiendo que ustedes nos aceptan como federación, como invitados, les extiendo la más cordial invitación para que sigan puntualmente todo lo que hacemos a través de nuestras páginas de Internet. Las páginas están a su disposición de manera muy sencilla. Ustedes buscan FEMEXER en el Internet y lo van a encontrar inmediatamente. Todo lo que hacemos involucra dos aspectos fundamentales, pasión y determinación. El tiempo con el que contamos para hacerlo es magro. Ustedes lo saben, nuestros enfermos lo único que no tienen es tiempo. Por eso, tenemos que conformar un bloque que permita que las prácticas puedan acelerar, optimizar y categorizar lo que como prioridad es, y eso sin lugar a duda, es la atención de todos nuestros enfermos. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Permítanos aprender, enriquecernos y también dennos la oportunidad de regalarles un poco de lo que nosotros hacemos para que juntos podamos empezar a hacer cosas que siendo buenas sirvan a las mejores causas. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el encuentro de la Alianza Latina en este undécimo aniversario.